almas en conciencia un programa creado para ti para que puedas hacer esa conexión interior para que puedas realmente reconocer que sí sabes y que toda la información reside siempre en tu interior almas en conciencia está diseñado para eso para que puedas encontrar tu propio camino para que puedas saber y reencontrarte con la sabiduría interior mi nombre es Margarita Mercado, te saludo desde la Ciudad de México y feliz, feliz de estar este martes compartiendo esta información, poder estar compartiendo con ustedes este martes y gracias, gracias a todos los que ya me han estado siguiendo a través del canal de YouTube Margarita Mercado. Si te perdiste alguna entrevista. Eh, ahí la vas a encontrar, vas a encontrar eh, a Margarita Mercado, ahí me puedes seguir y vas a tener toda la información de todos los programas. Sí. Te recuerdo, eh, tenemos el día de hoy iniciamos Curso de Milagros, todavía estás a tiempo de poderte inscribir a Curso de Milagros. Otra es que también estás muy a tiempo de este, hacer las meditaciones todos los miércoles a las 7 de la noche y tenemos también. Eh, la, eh, los jueves de oráculo y tarot así que bueno pues todavía estás a tiempo de poder estar tomando esto esta semana y el día de hoy tengo a una invitada súper buena en el tema que ella ha ido desarrollando y que ha ido abriendo abriendo este camino eh, y que bueno precisamente es eh, pues Parte del aprendizaje o parte de lo que nosotros muchas veces son temas que no tocamos, que, que los vemos como tabú o como que de pronto no son tan conocidos o no sabemos cómo dirigirlos porque no hay mucha información sobre esto. Pero ella se ha dedicado a facilitarnos la vida en ese sentido y les voy a presentar a Verónica Arenas. Ella eh, diseña y dirige talleres de sexualidad para hombres y mujeres, donde pueden des desbloquear, activar y canalizar su energía sexual. Imparte talleres de mujer org orgásmica y mujer amante para hombres también en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, El Salvador. Ayudando a mujeres y hombres para que conecten con un poder capital para poderlo al servicio de la vida. Hay muchas eh, mujeres y hombres que han hecho estos retos. También hay retos de 21 días con estas meditaciones que son de lo que vamos a hablar. Y bueno, pues esto también, eh, ella estudió en la Escuela de Iniciación Psicoanálisis y Ocultismo dirigida por, eh, se me olvidó el nombre Liz, es Parice, pero no me sé el nombre, se me olvidó. Y J.L. Luis Parice. Ahorita... J.L. Eh, José Luis Parice y tiene una maestría y doctorado en ciencias ambientales, además de ser terapeuta de respiración ovárica alquímica femenina y este, por Body Worker Tantra. Y bueno Verónica, gusto eh, de que hayas aceptado la invitación a este programa, bienvenida y eh, si es que me faltó algo, por favor haznoslo saber y aquí que está todavía aquí. soy estudiante, todavía estoy, yo estoy dentro de la escuela de José Luis no me he salido, estoy con él, súper contenta de lo que él enseña y nada más esa acotación. Ok, bueno, pues ahí está, ella se sigue y es un, una preparación creo que continua y obligada para todos como terapeutas, ¿verdad? Porque siempre es como eh, la mejora de, de nosotros mismos y cada vez vamos como desintegrando todas esas capas que de pronto el ego no nos, este, no nos permite llegar a esa profundidad, pero poco a poco con, conforme vamos haciendo ese trabajo se va haciendo todo, ¿verdad? Así es, así es, ahí estamos, trabajando para que también nosotros podamos ayudar a otras personas. Si no estamos bien nosotras, ajá, difícilmente vamos a ayudar a que alguien más, por ejemplo, en mi caso, expanda su energía sexual, si yo no trabajo con la mía propia, ¿no? Uh -huh. Así es, así es. Y cuéntanos un poco más sobre, primero, mujer orgásmica, ¿a qué se refiere? Porque también hay hombre orgásmico. También hay hombre orgásmico, que es la versión femenina de mujer orgásmica, la versión masculina, la versión masculina de mujer orgásmica. Eh, bueno, mujer orgásmica surge hace seis años como una necesidad por ayudar a otras mujeres a conectar con su sexualidad de otra forma. O sea, yo me di cuenta cómo vivía yo mi sexualidad de una forma bien pobre. Bien, bien mal, porque yo no sabía muchos secretos acerca de la sexualidad. Cuando yo tengo acceso a estos secretos, obviamente mi primera intención es compartirlos con otras personas, que otras personas sepan todas las maravillas que pueden hacer a través de su energía sexual. Y entonces es ahí donde integro el taller de mujer orgásmica, que ha ayudado a muchas mujeres en México, Centroamérica, Estados Unidos, eh, y que sigue expandiéndose, pero ahora también ya lo doy para hombres, eh, hombre orgásmico, donde trabajamos los mismos temas, o sea, qué padre que las mujeres ya activemos nuestra energía sexual, sepamos mover nuestras energías por todo esto, los canales energéticos, los poda, podamos mover esa energía en la práctica, no solamente en la teoría, sino en la práctica, resolvamos muchos asuntos personales y gracias a eso pues empezar a, a mover nuestra energía sexual. ¿Y con quién nos vamos a conectar? Pues con los hombres. Pero si los hombres no saben mucho de esto, pues también es un poco complicado. Por eso surge mejor, eh, Hombre Orgásmico, Mejor Amante es, es un diplomado. Mejor Amante es un diplomado donde los hombres aprenden, además de todo lo de Hombre Orgásmico, también a hacer el ritual tántrico. O sea, es, es muy diferente. Y bueno, este Mujer Orgásmica te digo, ha ayudado a muchas mujeres. Y ahora surgen los retos de 21 días de Mujeres Orgásmicas. Y en esos retos hacemos meditaciones. Uh -huh. Ok. Y estas meditaciones, eh, hay muchos mitos y tabús con respecto a esta parte de la sexualidad, porque nos da como miedo o siempre es como un tema de... Verlo como oscuro, como no poder eh, hablar sobre eso, no poder expresarse sobre eh, temas de sexualidad y esta manera en que tú lo abordas de una manera más amorosa, de una manera eh, más compasiva, porque hay muchas mujeres que no se han abierto a, a esta parte de trabajar esa energía y lo vemos como nada más como la parte corporal, ¿no? O sea, como que ahí eso es nada más como, como lo que siente el placer, el cuerpo, pero estamos dejando a un lado la espiritualidad, que es el todo, porque finalmente de ahí parte muchas cosas, ¿no? Yo le yo hablo de que siempre es como un punto de creación bien importante y, y lo dejamos a un lado. Claro, porque nosotros limitamos la sexualidad a los genitales y pensamos que la sexualidad es ese encuentro entre dos personas que sucede en una recámara, ¿no? O a veces sucede de otra forma más accidentada, pero de eso a que ese acto influya en tu vida es impensable, o sea, sale de tu pensamiento, sale de tus límites, o sea, digamos que estamos como dentro de un círculo y ahí están tus ideas de la sexualidad, así ah, la sexualidad, bueno, pornografía, tabú, prohibición, reproducción sexual, este encuentro de un hombre y una mujer, genitalizado, nada más, y hasta ahí se queda, o sea, de verdad pensar que esa energía sexual influye en mi vida, influye en mis negocios, influye en las relaciones con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, o sea, no se, no se ve, influye en la, cómo se resuelven los problemas a mi alrededor. Entonces, de verdad, poder utilizar esta energía sexual para tu riqueza personal, para tu abundancia, para tus logros, es algo que tenemos que aprender a hacer. A mí lo que más me interesa hacer con la energía sexual es que esas cosas que te cuestan trabajo hacer, te atrevas a hacerlas. No, o sea, no que sigas cultivando más de lo mismo. No, no, no. Pregúntate, ¿qué es difícil para ti? Y para eso tienes que usar tu energía sexual. Uh -huh. sí. Y esta parte de, de poder pasar o saltar ese ese momento de decir más allá de verlo como este acto sexual físico y saltarlo hacia que esto se vaya eh, metiendo a, a lo que dices, los negocios, porque es algo que no, no podemos ver o no encontramos eh, personas que no conocen eh, esta parte de cómo es que impacta mi vida sexual o mi energía de creación con mis negocios. ¿Cómo claro. es que pasa eso? no ¿Tendrás algún ejemplo de esto? Mira, sucede que cuando la energía es energía, a veces a los hombres y a las mujeres eh, la energía sexual se van y piensan en un orgasmo. Ok, orgasmo. Cuando pensamos en un orgasmo masculino es muy fácil identificarlo con una eyaculación. Cuando pensamos en un orgasmo femenino puede ser más, este, a lo mejor, calor en las mejillas, contracciones vaginales, o sea, más en ese sentido. Pero que de ese evento yo pueda trasladarlo hacia mis negocios... Es como, ¿a qué horas? Porque se nos olvida que esa energía es la energía de la vida. Sí. Es el evento en el que tú puedes unir un cuerpo material con un cuerpo sutil. Un cuerpo sutil que tiene ideas, creencias, que tiene ya un karma, un dharma, o sea, un, un ser humano. Estás creando lo más elevado del universo o sea, de la creación, un ser humano es lo más elevado, le crece el cabello solo, hace sus trabajos digestivos sin ningún problema, no necesita conectarse a nada, o sea, digamos que si tú ves el cuerpo humano, es como la perfección andando, ¿no? Sin enfermedades y sin nada de eso, es, es una maquinaria perfecta, que se limpia sola, que se, se regenera sola, y hace un montón de procesos sola, o sea, creces, pasas de ser un bebé de 90 centímetros a un adulto de 1,90, o sea, o, o nosotras, 1,50, yo estoy chaparrita. Este, <risa> pero todo eso lo hace un cuerpo y todo eso se conjuga, se genera en un solo momento. Entonces, entendamos que ese acto sexual implica creatividad, implica perfección, implica inteligencia y si quieren también divinidad. Eso ya depende de cada cuerpo, claro, de cada uno. Esa perfección, ¿no? Como me estaba diciendo así, viendo, ¿no? El cuerpo humano ya como tal, pues es, es puro, nace puro, ¿no? Y perfecto. es perfecto. O sea, late el corazón, nunca deja de latir, o sea, te pones a ver el cuerpo humano y dices, es una perfección andar. Ok. Entonces, eso sucede en un evento. ¿No? Puedes crear una vida que dura 80 años, 60 años con diferentes calidades de vida. Bueno, ¿qué más puedes crear en ese momento? Uh -huh. Así y ahí, pues, ahí es donde yo quiero anudar, anudar con tu pregunta, que me dices, ¿en los negocios puede funcionar? Ahorita hay mujeres que estamos en retos de 21 días de, de meditaciones orgásmicas y activamos esta energía sexual, no solamente la genitalidad porque esa es una parte digamos es el 10% de todo el trabajo pero sí que al activar esta energía sexual se ve manifestado en sus trabajos, en sus negocios en sus relaciones cómo empieza a haber cambios profundos o sea, situaciones que no se pudieron resolver en 30 años, 40 años se están resolviendo ahorita por el poder de su sexualidad mujeres que tenían ansiedad, que estaban medicadas han disminuido sus niveles de ansiedad o sea, han sucedido de verdad milagros, Maggi, gracias a aprovechar esta energía sexual. Pero ¿qué es lo importante? Dirigirla. Porque mucha gente puede decir, ah, yo tengo mucha energía. Ay, mira, yo, yo hago muchas meditaciones, soy bien energética. Sí, pero ¿para qué estás usando esa energía? Porque la energía también te puede servir para deprimirte, para tener pensamientos suicidas. Sigue siendo energía mal mal intervenida, mal dirigida, ¿me entiendes? Sí. Y claro. esta energía estamos usando, pues, para bien. Ahora, ejemplos, pues, es que tengo muchos. A mí me sorprende mucho en el tema de la salud, cómo hay mujeres que a, a su mamá la han podido reducir los niveles de cáncer. O sea, no sé ahorita los términos de, de cáncer, pero su mamá tenía cáncer, ella estuvo meditando, le mandaba energía y su mamá, bueno mejoró muchísimo este, situaciones del tipo de que tengo mucha, o sea, porque trabajan también eh, terapeutas, estoy teniendo mucha consulta, estoy teniendo nuevas ideas para mis proyectos, me están hablando de otros lugares para dar más este, talleres en Estados Unidos, o sea, situaciones que antes no se manifestaban y todo gracias a la activación de la energía sexual. Mm. Así es. Y... Es esto, es, es esa parte que, que no, no estamos pudiendo percibir, pero finalmente pues esa es la conexión también de, de los primeros chakras, no de, de esa base que nosotros tenemos para conectar con la tierra, para poder eh, manifestar. Y muchas veces se preguntan, oye, pero ¿por qué no tengo tanta sean tanta prosperidad? Y ahí hay temas también que, que han estado como muy arraigados y como dices, ¿no? 30, 40 años... Eh, sin mover esa energía que se queda ahí atorado y al hacer estas meditaciones vas moviendo toda esa vas removiendo no toda esa energía de tristezas decepciones eh, tantas cosas que, que a lo mejor ahí están duelos no este no cerrados no sí, no y, además, y además como tú dices esos son los dos primeros chakras pero tenemos siete o sea, sí. les recuerdo. Este, y sí, porque hay gente que de verdad dice, no, pues el, el, el chakra sexual yo lo tengo bien prendido porque además hago yoga kundalini. Ah, bueno. Pero hay que subir esa energía. O sea, esa energía no la podemos dejar en esos dos chakras porque ni activas tus emociones, ni activas tu voz, la capacidad de, de hablar y de también decir al universo lo que quieres y que magnetizas con tu misma voz, eh, abrir el, el sexto chakra para tener más intuición, más creatividad y después conectarte con la divinidad. O sea, en estos trabajos, sí, lo que una de las situaciones que más tenemos que estar activando son los siete chakras, porque esa es la serpiente kundalini. La serpiente kundalini sube su cabeza por la columna vertebral, o sea, por los siete chakras y llega hasta la glándula pineal y ahí despierta. Y entonces ahí hacemos ese, en la glándula pineal de, dice yo, de dispensa, que es como una antena, nos conecta con el gran espíritu y entonces mandamos nuestro mensaje, yo quiero esto porque me está costando mucho trabajo y el universo se entera y empiezan a generarse casualidades y tienes que tomarlas, verdad tienes que aprovechar esas casualidades para que se manifieste lo que tú quieres. Así es. Y pues precisamente esas meditaciones que, que te dan esa conexión eh, te van haciendo cada vez más sensible, más abierta y hay una transición, una transformación. Que se ve impactado en todas, ¿no? Todas tus relaciones y como hablábamos en un inicio, ¿no? De la parte de, de ver tus negocios más prósperos, de sentirte tú más próspera. Exacto, exacto, eso, porque hay mujeres que dicen: es que ¿Sabes qué? Que no tengo mucha energía. Bueno, es que no estás eligiendo tenerla. ¿Por qué? Hay un caso muy hermoso: la mujer está teniendo mucho éxito, acaba de editar un libro, le va bien. Pero en su historia, ella cuando le empieza a ir bien, se empieza a esconder. Y dice: Y ahora no quiero salir, me levanto bien tarde de la cama, no me dan ganas de, de, de hacer cosas, estoy desmotivada. Claro, ahí hay que hacer un trabajo personal. No es solamente activar la energía sexual, sino también ver qué series estás tú siguiendo, que se están manifestando en cuanto empiezas a tener éxito. ¿Por qué se viene la flojera? O sea, ¿por qué te sientes desmotivada? Esas son situaciones que se aprenden en la niñez o en los primeros años de vida. Sí, entonces, el sabotaje, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces con esta energía tú empiezas a cambiar esos patrones y los modificas, los desarticulas y después la vida te, te se manifiesta completamente distinta para que se materialice lo que tú sí quieres. Así es, porque no muchas veces estamos como tan eh, conectados a estar observando qué es lo que estamos atrayendo. ¿No? Hasta que ya nos llegó aquí así de frente, decimos, ay, ¿en qué momento elegí esto en mi vida? ¿No? Hay algo que, que ha estado circulando mucho en el internet y, y yo sé que tú nos vas a ayudar a clarificarlo, que hablan sobre el compartir la energía con las personas, y que viene ese tabú de decir, no, es que absorbes todo y te quedas con eso, la energía que de la otra persona que sí es mala también, ¿no? Entonces, que no tiene buenos pensamientos, que es negativo, que no le va bien, que, que es este pobre, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Porque para mí, es como que yo cuando tomé mujer orgásmica, como que ahí dije, ah, Ah, entendí, pero me gustaría que también saliera como de ti esa, esa explicación que tú tienes, porque les quedaría muy claro de saber que no necesariamente es que tú estás como todo el tiempo absorbiendo y que por eso muchas mujeres evitan la sexualidad. Ya no te escucho, Verónica, se quedó, se quitó tu, ahí está. Sí, y hombres, o sea, también los hombres ya ahorita están así súper, ay, no, no, no, no quieren. No sí, ¿no? Este, entonces ahí lo que, lo que pasa con la energía sexual, yo muchas veces les digo, eh, es difícil que alguien sepa cómo drenar tu energía. Antes que eso, siempre nos han querido regular la energía, la energía sexual. La energía sexual es un camino hacia la divinidad, o sea, es algo que te ayuda a, ti a tener suficiente energía para tú conectarte con el gran espíritu, o sea, a través de un orgasmo tú puedes entrar en estados de conciencia alterados, donde de verdad sin, medicina, sin, sin plantitas o sin situaciones de este tipo que, que respeto a quien lo hace, puedes alcanzar esos estados de conciencia, o sea, es muy poderosa la energía sexual, pero siempre está la intención de regularla. Ya sea la religión, obviamente, este, si, si ya no eres virgen, entonces ya no vales, ya no, no eres valiosa en el caso de las mujeres. Eh, la política siempre te la quiere regular, nosotros decidimos si puedes abortar o si no puedes abortar, aunque de eso dependa tu vida, o sea, la sexualidad siempre han querido regularla. Y lo mismo sucede con este tipo de creencias donde te dice no no no a ver no no ya no hagas tanto ya no seas tan así porque tu energía la puedes contaminar y además o sea porque el mito que que más escucho el mito urbano es de tú vas a estar alimentando a alguien por siete años con tu energía sexual no y además si esa persona estuvo contigo y y antes estuvo con otra mujer o con otras mujeres vas a estar alimentando a todos esos con tu energía sexual y yo así de no sean malos ya. <risa> Están viendo lo difícil que es quitar el miedo de la religión. Para que ahora que las personas empiezan a explorar su sexualidad, ahora nosotros salgamos con que no, pero no, porque vas a alimentar con tu energía. Siete generaciones atrás, casi, casi, ya todas sí, sí. las personas con las que estuviste y, y fatal, no, ya nadie no, quiere pues con nadie. Sí. O sea, crean, ah. crean esa sensación de culpa. ¿No? Esa no. sensación de, de no de no estar o no querer estar con alguien, ¿no? Ya Exacto. Con el... Imagínate. Y, no, y además todavía te dicen, este y si él es feo, si él tiene depresión, te va a contagiar la depresión y si él le sale, y, o sea, y tú así de no, pues ya. Ya. Sí, sí, sí. Si sí. llevó ten... su negocio a la quiebra, <risa> <risa> tú también estás destinada a la quiebra. ¿no? <risa> Exactamente. O sea, como si fuéramos un cacho de basura. O sea, yo les digo, es como si fuéramos un bote de basura. ¿Ustedes qué se creen? Yo me enojo con las mujeres. Les digo, bueno, ¿tú qué te crees? Porque hay dos cosas. O te crees una santa perfecta, que no tienes envidias, odios, que eres la, o sea, la mujer más magnánime del universo, que que no, no sufres de ninguna situación y que entonces alguien va a venir a contaminarte, ¿no? Entonces, o sea, también te sales de tu realidad, porque en el caso de las mujeres que dicen, no, yo no quiero estar con otro hombre porque me va a contaminar. Y yo, bueno, pero tú no estás santa, o sea, tú también tienes tus temas, tú también tienes tus, tus cosas a resolver y qué importante que las puedan resolver juntos. Pero bueno, esas, eh, por esa situación algunas mujeres me, me llegan a sorprender. Pero también es muy difícil que la gente sepa cómo extraer tu energía. O sea, eso de que te van a quitar tu energía está muy, muy maquiavélico, porque de verdad que el miedo te lo, te lo ponen y después, cuando tú empiezas a, a razonar, o sea, pero él sabe jalar mi energía, porque además la teoría es: el hombre te quita tu energía, esa es la teoría, ¿no? Tú te conectas con él y se, él te la va a estar quitando. Y yo pienso y digo, estos hombres ni saben, o sea, <risa> termina, terminaron una carrera. <risa> ¿De sí. o sea, Hacen una es, cosas a la vez, ¿no? <risa> sí, o sea, no, ya, no, ya, too much, no, no se puede. Este, pero además, yo digo, pensando, no hay tema. Y digo, a ver, pero él te penetra a ti, él te deja la energía a ti. ¿No será que tú pudieras, en caso de saber cómo jalar la energía, más allá de que él te la jale a ti? No, o sea, son como cavilaciones que uno empieza a hacer, este, que obviamente, pues claro que se puede, pero pues tampoco, ay, perdón, perdón, tampoco es que sea tu intención hacerla. Pero a lo que voy. Las mujeres y los hombres sienten que si conectan con alguien sexualmente, se van a contaminar de esa energía. Esa es una de las ideas. Y yo digo, ok, entonces tú eres como un bote de basura donde van y depositan lo que no funciona. Y ahí mi pregunta, eso puede suceder si tú no sabes depurar la energía sexual. Tú puedes depurar esa energía sexual que te, que te conectaste con el otro. Perdón. Así es. O sea, si yo tengo un encuentro sexual... Y el chavo, la verdad es que tenía muchas ganas de estar conmigo, fue muy intenso, me hizo sentir cosas muy bonitas, pero él siempre ha creído que es pobre, ¿no? O sea, y que no le va bien en los negocios. Y, y entonces una mujer puede decir, me va a contagiar su depresión, me va a contagiar su mala onda. A ver, ¿cómo estuvo en el encuentro? No, pues la verdad es que sí le echó muchas ganas, sí tuve orgasmo, o sea, felicidades, porque no todas las mujeres tienen orgasmos en los encuentros sexuales. No todas, de verdad, no todas. Entonces, no te vas a enfocar en lo que él no es. O sea, no te vas a enfocar en que él es, eh, no le va bien en los negocios o en eso. Tú, cuando tienes un encuentro sexual, tu energía sube, te ves más contenta, sonríes más, tu piel se arregla, te enfermas menos, aumenta tu sistema inmunológico. Esto sucede de forma natural. Tus hormonas de endorfina, serotonina, oxitocina se manifiestan. Si es un buen sexo donde tú no estás separando tu cuerpo, tus, tus genitales de todo tu cuerpo. O sea, permites que la energía sexual esté realmente invadiendo y activando todo tu cuerpo. Porque hay mujeres que ya solamente se dedican a activar la parte genital y ellas hacen orgasmos genitales, pero de eso, a que lleven esa energía a todo su cuerpo, ya hay un, una, una diferencia. Entonces, eh, Número uno, tú no eres un bote de basura donde dejan los desperdicios, no. Ahí hubo un encuentro sexual y de esa sexualidad, de ese encuentro, de ese recuerdo, tú tienes que usarlo para lo que tú quieras. Y tienes que depurar esa energía sexual. Y eso cómo lo logras subiendo la energía a tu corazón. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por tres chakras. Tiene que pasar por el, o sea, llega al uno, tiene que pasar por el chakra de de agua y por el de fuego entonces en el de fuego se depuran muchas cosas, se quita todo lo malo y llega al corazón y con esa energía tú puedes empezar a hacer muchas cosas obviamente todo esto se tiene que aprender Claro, o sea, uno tiene que aprender a hacer toda esta energía a través de esas meditaciones que tú has estado diseñando y que todas tienen una razón de ser y que Exacto. todas esas meditaciones te ayudan a que puedas estar precisamente en esa conexión de un todo, ¿no? Es como uh -huh. lo que hablamos, o sea, no nada más la parte corpórea sino también la parte álmica espiritual y que te ayudan a esa, a esa depuración y por acá ya tengo bastantes personas conectadas y gracias, gracias por, por estar presentes y les <ríe> por favor que nos regalen corazones si quieren mandarle aquí algún mensaje a Liz y este y háblanos Liz, ¿cuántos son eh, los siguientes talleres de, de meditación que tienes y cómo podemos encontrarte en tus redes sociales Mira, estos retos de 21 días sinceramente eh, yo hago un, un, un tipo de no todo el mundo puede entrar o sea, es, sí son diseñados para mujeres que ya pasaron por el taller de mujer orgásmica porque el trabajo es muy fuerte, entonces si tú no has hecho el taller de mujer orgásmica, entrar de lleno al, a los retos puede ser indigesto, o sea, sí te puede causar conflicto personal, interno y a nivel, a nivel energético también. Entonces, no queremos que eso suceda y por eso es que estos talleres, primero tienen que tomar el taller de mujer orgásmica y después iniciar eh, los retos. Hay mujeres que toman el primer módulo porque son, el taller de mujer orgásmica consta de ocho módulos, uno cada semana dura dos horas pero hay mujeres que entran al primero, al segundo módulo y dicen, no, yo ya, ya, ya, ya, a mí ya mándame a los retos porque yo ya necesito activar mi energía sexual y limpiarme y purificarme y activar mi energía, porque también es eso. O sea, no solamente es que te limpies de, de otros encuentros que ya expliqué que ni al caso, pero sí de creencias, creencias que limitan tu sexualidad. Entonces es muy importante que empiecen a trabajar con eso. Y por eso, en dos semanas yo empiezo otro reto de 21 días, pero es exclusivo para quienes ya tomaron Mujer Orgásmica, pero sí que ya tengo un taller de Mujer Orgásmica abierto para el 28 de junio, en dos semanas, es martes, y ya pueden irse inscribiendo, quienes este, se inscriban y me digan, eh, yo te escuché con Maggie, yo tengo un regalo para ustedes. Porque además doy talleres de eyaculación femenina. Entonces, ese taller de eyaculación femenina, si me dice, yo te escuché con Maggie, bueno, el taller tiene su costo, pero el de eyaculación femenina te hago un 50% de descuento para que lo tomes y entiendas, pues, la fisiología y cómo funciona, la fisiología, anatomía y cómo funciona este mecanismo de la eyaculación femenina y de ser posible, pues, que lo toques, lo alcances. Súper buen descuento, la verdad, hay que, hay que aprovechar esos descuentos. Y eh, dice dice Omar, dice, oye, qué padre lo de mujer orgásmica, pero ¿y los hombres qué? <risas> hombre orgásmico, hombre orgásmico inicia el, 26, el 25 de junio. Es un sábado, van a ser ocho sábados de seis y media a ocho y media. Ese es el de hombre orgásmico y Omar, me encantaría que lo pudieras tomar y de verdad activar tu energía sexual de otro modo y aprovecharla. Te, te cambia la vida, Omar. Sí. Sí, no, totalmente, porque ya ahí es como esa conexión real de... Que no nos enseñan, la verdad es que esto, estos temas no se enseñan y que nada más lo ven como, o sea, inclusive hasta médicamente, ¿no? O sea, nada más lo ven a la fisiología del cuerpo y ya, no se están metiendo con las emociones, ni con la energía, ni con nada que, que este, que finalmente es así como de oye, y hay tantas personas que dicen sí quiero, pero ¿cómo lo hago? ¿Eh? Ajá, sí, sí, sí, pues por eso están estos talleres. A mí me fue un shock para mí cuando yo aprendí tantas cosas en las formaciones que tuve, que dije, ¿por qué no me lo enseñaron antes? De veras no lo hubiera regado tantos años, pero bueno, pues tarde, pero me enteré y ahora puedo compartirlo con, con quienes tomen los talleres y los cursos y los retos y todo lo que ando haciendo. Sí, y sabes que me gustó esta parte en donde dices liberar creencias a través de las meditaciones porque en realidad sí se libera, o sea, sí se liberan todas las creaciones que llevaste en cuestión de tus creencias porque eh, impacta mucho la manera en que tú te relacionas con el hombre porque estás relacionándote a través de un dolor que tal vez él no te causó, te lo causó alguna otra persona, alguna pareja del pasado, pero tú tienes la creencia y ahí está atorada. Y muchas veces te vuelves a conectar desde ese dolor y, y se lo transmites a esa persona porque todavía no has sanado esa parte, ¿no? O sea, del dolor que te causaron o del tabú o la inseguridad que se quedó en ti a lo mejor con algún encuentro y que no lo has logrado superar o liberar, ¿no? Así es, Maggie. Tantas, De verdad, tantas mujeres vienen a los talleres con una situación chiquitita, pero que eso les impacta en toda su vida. Y es sorprendente cómo empiezan ellas a liberarse de esas creencias y a cambiar sus todo, o sea, cambian su estructura. De verdad, empiezan a disfrutar su sexualidad gracias a que liberaron gracias a que desbloquearon ese, esa energía que estaba ahí atorada. Porque cuando llega un evento traumático, ahí hay energía conectada. Y tú te acuerdas del evento y lo revives y vuelves a estar en él. Y a veces lleva situaciones en tu vida para que se vuelva a repetir ese evento, esa sensación, esa emoción. Porque estás tan conectada con ella que es lo que reconoces. Entonces, estos trabajos de mujer orgásmica y de hombre orgásmico, Mara, por si quieres. Sí, este, hay que incluirlo, mucho hay de que eso. incluirlo. <risa> Tiene que ver mucho con limpiar y con desbloquear esta, estos patrones y estas conexiones energéticas que tenemos esos momentos para ya. O sea, pare de sufrir, por favor. Ya no necesitamos que estén ahí lamentándose de, de su sexualidad. sí. Y la verdad es que eh, es bien, es, es la verdad, o sea, yo que tomé mujer orgásmica que me faltan los retos de 21 días. <risa> eh, para mí fue como una transformación en el sentido de mejorar en cómo me conecto con los demás. Y noté esa conexión, ¿sabes? Porque yo soy como muy dispersa, muy distraída, y este y normalmente no tengo tanta concentración, pero cuando yo estuve haciendo el curso noté esa transformación, me concentraba más, estaba más enfocada en mis proyectos, en lo que yo quería hacer y lograr y. Ese, ese tiempo que, que lo estuve, digo, continúa, pero bajó un poquito porque no, no seguía haciendo meditaciones en ese ámbito. Pero sí me di cuenta que hubo ese, ese cambio en cómo me estaba yo concentrando para poder crear mis proyectos. Claro, qué bonito, Maggie. Qué bonito que, que te des cuenta de eso. Sí, sí, sí te creo. Uh -huh. Sí, dame un segundo porque ya se me está bajando muchísimo la batería y nos vamos a, a perder este, y nada okay. más aquí. Por si tienen alguna eh, pregunta, por favor, mándenla ahorita, se la podemos hacer a Liz eh, y que ella nos diga, nada más voy rápido a conectar, no me tarda ni un segundo. Aquí Liz, eh, ¿quieres platicar algo extra? Mientras ella va a conectar su este, internet, yo ahorita vengo. Ah. No, no es verdad, aquí estoy unos minutitos. Este, ojalá ya, ya haya más personas orgásmicas en este mundo, es lo que necesitamos. Ya quiero dar talleres en Chicago, ya estoy entrenando mi inglés para poder darlo en inglés, querida. Sí, sí por ya. favor. <risas> Sí. Claro que sí, ya cuando, cuando estemos por allá este, vamos a tener que organizar también. Eh, Ay, este. Sí, me encantaría, me encantaría de verdad que sea mi primer taller de, en, de mujer orgásmica en inglés. Tengo muchas ganas de eso. Bueno, pues ahí está. Entonces ahí eh, esperemos que la energía de creación nos lleve para allá. <risa> sí. eh, Tú tienes muchas, muchas historias y muchas experiencias eh, con respecto a cómo han vivido muchas mujeres esa transformación en tu taller. Y en tu página eh, normalmente publicas eh, historias de, de personas de cómo han sanado o han eh, limpiado esas creencias eh, que han impactado su vida. Sobre todo por la parte en que hay un gran porcentaje de mujeres que han sufrido eh, abusos sexuales y en todos los grados, ¿no? por no entrar en un específico, pero a través de mujer orgásmica también ha habido ese espacio de sanación para todas esas mujeres que han callado muchos años o que ni siquiera se han atre atrevido a poderlo a hablar a poderlo sanar y a través de tus meditaciones también hay ese espacio que se abre para poder sanar porque son bueno precisamente es como ese grupo de mujeres o de hombres que se abre en ese espacio de meditación para poder lograr sanar y trascender esa situación exactamente o sea muchas veces las mujeres de verdad por como tú dices, la violencia en distintos grados, o sea, desde que te agarran una nache en el metro hasta que tu papá con una pistola te amenaza si tú dices algo. O sea, en esos niveles de violencia he escuchado testimonios muy fuertes y para mí ver cómo salen del taller, cómo se reconcilian con su sexualidad y ya no la ven su sexualidad como una amenaza. Porque muchas mujeres la ven así, o sea, como algo que solamente causa dolor, causa separación, causa desintegración, causa eh, cosas tristes, cosas, cosas aberrantes. Entonces, cambiar ese chip, o sea, que alguien, tu sexualidad, piensas en la violación, o oh, no. Entonces, que alguien te diga, hey, la sexualidad tienes permiso de disfrutarla. ¿No? Porque además cuando estás en el chip de la sexualidad es mala, en general tu círculo de amistades va a reforzar esa creencia. Porque necesitas tú que te la sigan reforzando. Y si alguien llega a disfrutar de su sexualidad, puede ser de las primeras en señalarla. Porque no entra en tu rango de creencias. Entonces hacer esos talleres y que alguien te pueda dar permiso. A veces las mujeres solo necesitamos eso el permiso para decir ok sí se puede disfrutar y existen estas formas de disfrutarla y a veces hay mujeres que sin tener que yoga, llegar a tocar sus genitales pueden alcanzar el orgasmo de verdad y entonces dices sí porque el orgasmo sí si empieza en los pensamientos entonces puedes activarlo y puedes hacer un montón de maravillas pero date permiso y en estas meditaciones obviamente resuelves todos estos temas si hay alguien que te está escuchando que soy yo o otras dos personas porque ahorita ya hay tres personas que pueden dar el taller que yo habilité a dos más eh, y entonces te, es mucho la escucha a ver dónde está la herida dónde está eso que no puede resolver y a partir de ahí el taller se diseña casi que específicamente para, para ella, o sea, hay momentos muy puntuales donde yo direcciono mucho mi mensaje hacia resolver en el caso de la persona, por eso el taller es muy personalizado. Y yo no lo puedo todavía dar grabado porque yo necesito escucharte cómo estás para ver dónde están los atoros, en qué momento se hizo la fisura, por donde se está drenando toda tu energía y tu felicidad y tu conexión con la sexualidad para sellarlo y entonces sí poderla utilizar para tu vida. Sí, es que este taller realmente es muy vivencial, o sea, no es eh, que sea muy genérico y que puedas eh, tomar... Eh, de la manera como tú dices, ¿no? Grabado, porque sí hay situaciones o momentos en donde requieres la guía, en donde requieres el, el poder seguir, ah, este es el camino, ¿no? O lo, yo, lo debo de seguir de esta forma, porque sí... Precisamente como es un tema tan tabú, es, es complicado de repente como que empiezan a surgir las incógnitas entre hombres y mujeres eh, a través de los talleres y entonces es como de ¿y qué hago aquí? No? O ¿esto que estoy sintiendo es real? Es, o cómo, ¿cómo puedo manejar o canalizar esto que estoy sintiendo? Claro, claro, por eso es bien bonito que cuando estamos durante el taller escuchar, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Pero, y, y entonces esto por qué? Ah, pues así. Ah, oh, ya. Y, y entonces eso desata un nudo que no podías tú de verdad resolver temas existenciales. O sea, que te cuestionabas tu existencia en este plano, tu misión en esta vida. Y cuando se... Yo me acuerdo mucho de una chica que decía, no, pero, pero es que yo no puedo este, casarme porque yo tengo que hacer cumplir con mi propósito. Y yo, ¿cuál es mi propósito? Yo tengo muchas propósitos porque la vida es mi propósito de vida. ¿Cuál? Y así, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida y mi propósito? Y estaba muy, muy enfrascada en eso, no se casaba, no tenía novio, no tenía hijos porque ella estaba buscando su propósito de vida y entonces íbamos caminando porque yo daba los talleres presenciales y a la hora de la comida íbamos a un restaurante y regresábamos, íbamos caminando y le digo, pero espérate, o sea, no es su propósito de vida, tú tienes muchos propósitos de vida. Tú tienes que cumplir con muchas cosas, o sea, ¿qué es lo que deseas? Entonces, ese es tu propósito de vida. No tu propósito de vida es tener un propósito de vida. No, a ver, ¿no? O sea, déjate, explico. ¿Qué es lo que deseas hacer? O sea, ¿qué? Ah, ya, bueno, pues ya se casó, ya tiene dos hijos, está feliz. Y yo, sí, el chiste es como arraigar, ok, aquí en la tierra, ¿qué es lo que quiero hacer? Ella quería hacer eso, pero pues le daba muchas vueltas. Y obviamente ella estaba terminando también una maestría. La recuerdo mucho. Este, y bueno, pues allá anda ella todavía. Ahí la veo, la sigo en las redes bien contenta con sus bebés. Y que eso la por... coincido mucho contigo en ese sentido, porque en, en registros akáshicos hablan sobre eso. Te preguntan y entren, ¿no? ¿cuál es mi misión de vida? Y tú, ellos... Tan, siempre son tan amorosos pero también tienen esa parte de chiste, de alegría, de jocosidad que tienen y dicen ¿a qué se refiere? porque hay propósito en cuestión familiar, en cuestión personal, en cuestión profesional en su día hay una misión tan solo en un día, en un segundo hay una misión ¿no? respirar <risa> Exacto. Entonces, sí, entonces eh, nos perdemos mucho en esos temas y caemos en sufrimiento porque es el <risa> un acobio el, el tener esa duda de decir estoy cumpliendo mi propósito de vida y ellos siempre como de esa manera tan compasiva y amorosa dicen lo estás cumpliendo, si no lo estuvieras cumpliendo no estarías aquí. Exacto, exacto, esa es la respuesta, o sea, no, no, no. Hay que, hay, que, hay, que hacer, hay que decidir qué hacer con nuestra vida. O sea, yo les digo, ustedes tienen que decidir qué hacer con su vida, con su tiempo, con su dinero y con su espacio. O sea, si tú no puedes decidir sobre esas cosas, no puedes decidir en tu vida. Si tú siempre estás, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿sabes qué va a pasar? Que no tienes tiempo. Como sea, no lo vas a encontrar por ningún lado porque tú ya decretaste. Y si además lo decretas en un acto sexual así de que, ah, ya, acabaron de hacer el amor y, ay, bueno, ya me voy porque no tengo tiempo, más se va a manifestar eso. Entonces, ¿por qué no elegimos? ¿Okay? ¿Qué es? Tengo 24 horas, 8 horas voy a dormir, dos horas para comer, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Y yo defino mis actividades. Y quito de mi lenguaje no tengo tiempo, porque eso se va a materializar. Sí, Después, totalmente, es... totalmente y inclusive hasta esta parte no de no tengo dinero para tomar el curso ah, sí, sí. ahí también vas a ver se te va a cumplir claro claro ¿se te sí. pero cuando tú dices a ver ya me pagaron mi mensualidad de de aquí separo esto porque yo ya decidí que esto es para mi taller y lo vas separando y lo vas separando y eso lo vas pagando para tu taller ya decidiste tú qué hacer con tu dinero si tú no decides el dinero se te va a ir se te va a ir en pitas de te cifra, en cartera eh, o de repente dices, oye tenía 50 pesos el día, ¿dónde quedaron? <risas> exactamente, porque tú no decidiste qué hacer con ese dinero sí, es fuertísimo y, y, y así con la energía sexual así es, esa parte es de lo que yo iba cuando estás haciendo esas meditaciones te estás dando cuenta de que ya estás siendo cada vez más consciente de tu tiempo presente y entonces Exacto. con esa energía de creación que estás generando a través de las meditaciones, a través de mujer o hombre orgásmico, estás expandiendo tu energía, estás eh, haciendo que todo esto crezca eh, y ese es el punto de lo que hablábamos, ¿no? de cómo va impactando tu vida en todos los sentidos. Claro, claro, porque tú ya empiezas a dirigir tu energía, pero hay un sujeto ahí que la dirige. En general, las cosas te pasan, ¿no? Ay, me pasó que había un montón de tráfico, ay, me pasó que esto, ¿por qué? Porque tú no estás eligiendo, no hay un sujeto ahí que diga, yo quiero que pase esto en mi vida. A ver, yo quiero irme de vacaciones en enero con mis hijas. Ah, bueno, y entonces empiezas a acomodar todo para que las cosas surtan como tú estás pensando. Y no te esperas a que llegue diciembre y pase enero y ya ni te fuiste porque el tiempo todo no lo supiste organizar. Sí, ahí hay un tema de, de, de, de esa energía, cómo la utilizo, cómo la canalizo, a qué la direcciono. La energía es como un niño bobo. O sea, a la energía tú le tienes que decir para qué la vas a ocupar. Hay una ley de interdeterminación de los planos que te dice, una cosa es el... no, más bien... La, la, la realidad se materializa porque hay un pensamiento, hay energía y hay una realidad. Ajá, tu pensamiento crea tu realidad. Nadie me, me, me lo va a negar ahora. Eh, y lo que necesitas, bueno, lo que está en medio es el puente, es la, la energía. Entonces toda la energía le dices, es para allá. Vamos a tener tiempo para hacer todo lo que tú quieres hacer. Y ya le estás dando dirección a tu energía con tu pensamiento. Pero si no haces esas, si, si no hay alguien que de verdad te ayude a dirigir tu energía sexual, te pierdes. Yo por eso los encuentro, por ejemplo, los retos de 21 días, yo te doy la meditación. La haces 21 días a la hora del día que tú quieras. Pero además hay reuniones de continuidad cada 8 días para que tú sepas qué hacer con tu energía sexual. Y además hay una terapia que yo te doy personal, uno a uno, de media hora para dirigir tu energía sexual para ver las situaciones puntuales en tu vida que necesitan ser atendidas y que las vamos a atender con energía sexual. Hay un tema, la frase resultado, ¿qué es lo que quieres? Porque no tiene caso que tengas un, un, un trailer si no tienes nada que llevar ahí. Ok, ya tienes un trailer, a ver, ahora ¿qué vas a transportar ahí, me entiendes? Entonces, sí, sí tengo que estar ahí. O sea, yo, no, yo sé que las Meditaciones funcionan, que la vida de las mujeres cambia, pero porque hay alguien que también las está apoyando para que ellas puedan dirigir bien esa energía sexual. Así es. Liz, qué padre, qué padre. Muchísimas gracias, de verdad. Toda esta información es... me encanta. La verdad es que me encanta eh, el poder eh, llevar este mensaje este, y que, bueno, pues tú puedas... Eh, eh, pues transmitir esto a través de de este, de este lugar de este canal. Este, de verdad es, es, me encanta, me encanta el poder este, llevar como ayudar a esta parte de que se abra más, porque la verdad es que sí, ya dije, es que de verdad este tema hay que volverlo a, a tocar y que, y que resurja más esta, esta información y que se salga, ¿no? De, de lo, del estereotipo, de los mitos, tabús, de todo lo que existe alrededor de todo esto. Así es. No, yo feliz de que me hayas invitado, Maggie. Muchas gracias por haber pensado en mí y dejarme hablar de estas meditaciones orgásmicas porque la gente le tiene miedo. O sea, aunque, ay, no, si por morbo, a ver de qué se trata, meditaciones orgásmicas, qué se hace. Bueno, la verdad es que ya a la hora de la verdad la gente dice, no, mejor no, qué miedo, claro, qué miedo a trabajar con tu energía sexual. Qué miedo hacerte cargo de tu energía sexual, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para cambiar de edad, hay que hacernos cargo de eso. Sí, y esa, crear esa conciencia de, de que pues es ese, esa energía, justo esa energía que, que no, no está bien enfocada. ¿no? Así es, así es, May. Bueno, Liz, eh, ¿gustas algún número donde te puedan contactar para poder hacer este... Eh, el seguimiento de los cursos, de las fechas, de todo? Claro, pueden seguirme en Instagram o en Facebook, en ambas estoy como mujer orgásmica, o también pueden escribirme a mi WhatsApp, que es más 52, porque estamos en México, 55 44 90 87 99. Ahí, me pueden localizar. Muy bien, bueno, pues ya ahí tienen los datos eh, y recuerden que tienen un precio especial si dicen que eh, nos vieron aquí en esta transmisión eh, conmigo y bueno, pues eh, vi, la vi, la vi en la entrevista. <ríe> Exactamente. Ver más Muy bien, claro. Muchas gracias Liz por, por este, este espacio y este momento. Espero que no sea el único. Vamos a tener que traer más programas, por favor. Claro que sí, claro que sí, encantada. Bueno Liz, pues me despido y este y muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente. Claro que sí. Mucha sí. suerte y bonito día para todos. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.